Hola, hola, hola, nuevamente, bienvenidos a mi canal TecnoCND En esta ocasión y en este día te voy a enseñar a cómo vamos a descargar música original de YouTube Perdón, videos originales de YouTube los vamos a descargar Así es que quédate en este video porque comenzamos Al ritmo de esta canción vamos a hacer lo siguiente para comenzar a descargar nuestro video Estamos en Youtube Vamos a seleccionar la liga Vamos a darle clic secundario Vamos a darle en copiar Y nos dirigimos a este convertidor MP4 en este caso Este video, este link te lo voy a dejar En mi descripción del video Ahora los ubicamos, los posicionamos En donde dice pega la url Del video aquí Podemos hacerlo de dos maneras La primera sería aplicar el comando Control V o simplemente dar clic secundario en esta barra y darle en pegar y damos la tecla enter en estos momentos empezará a convertir nuestro video esperamos un poquito miren el progreso de descarga que es tan rápido Listo, aquí como verán el archivo ya está listo para su descarga Vamos a darle aquí en el botón rojo de cerramos esta publicidad Vamos a darle en el botón de descarga del archivo Cerramos pestaña y volvemos a ponerle dar clic en descargar el archivo Y listo, y acá nos aparece el video Y pues, muchas gracias por ver este video Sin más que decir Cuídense y saludos y hasta luego, gente.